Antonio, fíjate este sitio web que encontré que se llama Cuenti.to, o sea, Cuentito, sí. que funciona con inteligencia artificial. Ayer lo probé, es una plataforma en la cual vos tenés que colocar. Por ejemplo, uh -huh. la trama de una historia, bueno, la idea principal de una historia, no sé. Me levanto a las 6 de la mañana y estoy cansado. Pongo así y ahí te desarrolla todo un cuento. O poniendo... Claro, no, no, acá cansando. En BDA, en vez... Pero no sabe qué es BD. Ponele en el, bueno, el noticiero? Claro, no sabe qué es. Bueno, esto puede llegar a tardar un minuto, un minuto veinte. Mientras te voy contando, si no cierra, o sea, si no termina el proceso en ese, en ese lapso, te avisa a través de un mail. Sí, ahí está todo, ahí, te, ahí estaba, iba cargando. Ahí va cargando. ¿sí? Ayer lo probé, tardó aproximadamente un minuto. ¿Qué es lo que va a hacer cuando vos le pones cinco palabras claves o en la trama principal? Uh -huh. Va a desarrollar una historia. No solamente con el texto, sino que también con ilustraciones. Esto tiene, en principio, son aproximadamente seis o siete cuentos gratuitos. Después uno tiene que pagar sí. un plan. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Uno lo puede utilizar en los, co en los colegios, en las escuelas, sí. para ver cómo la inteligencia artificial pues, va ayudando y va desarrollando. Y ¿Esto va, va a reemplazar a composición tema? Yo creo que lo puedes utilizar como ayuda. Sí. ¿Cómo sería, por ejemplo, un cuento en base a una temática que uno diga y utilizarlo como modelo, por ejemplo? Esto está. Porque dicen que además, al, cuando tenés que hablarle cuentos a, a tus hijos, armás el cuento para leérselo después. Bueno, acá lo, acá lo podés pero, armar. En serio. Sí, ¿sí? sí, una de las funciones de esto es armar tu cuento y con los chicos pones, determinás el tema, entre todos okay. ponen los temas y después se arma el cuento y ese cuento que se lee. Bueno, acá debería estar. No, todavía falta, pero igual BDA no sabe lo que es BDA. Ah, no claro, no sabe lo ¿no? que es BDA. Claro. Habría que poner algo en el noticiero. Yo ayer puse, y no, no le puse ni imaginate ni nada. Soy una chica que de repente tenía un sueño y ese sueño se pudo concretar. Bueno, a, me armó toda una uh -huh. temática de aproximadamente una hoja, ponele a cuatro, explicándote. Acá pone, no, terminan, perro, gato. No. no terminan de entender el contexto. No hay más cuentitos disponibles. ¿Cuántos cuentitos pidieron? Claro, porque son cinco gratis. Claro. Después tenés que... Después es pago. Es, es una herramienta interesante para lo que vos decís, primero para mostrar a los chicos como es una narrativa. Lo, lo usan, lo están usando para eso. En, con, con tus hijos te pones y bueno a ver, definime la escena. Los chicos ponen las palabras y te tira el cuento que después lo lees.